Muy buenas amados hermanos, Dios me los bendiga grandemente Soy el hermano Emerson de acá de la iglesia En Madmin Bonaventura Buenaventura Y en, esta, en este día voy a compartir un testimonio Hace cinco días estaba en el hogar con la familia Y de repente nuestro hijo, que se llama Eliseo Tiene nueve meses, eh, apareció con el ojo hinchado Hinchado y por lo tanto le rascaba y se le irritó feamente Y inmediatamente los preocupamos y luego oramos, hicimos una oración ahí por él. Y luego en la tarde fuimos a la iglesia donde el pastor Nelson. Y luego le pedimos a él una oración por el ojo de nuestro hijo. Y el, y el pastor Nelson rápidamente, compañero nuestro pastor principal, oró sobre su ojo. Y oró fervientemente y también nosotros oramos y nos arrepentimos de cualquier pecado que hayamos cometido. Porque Dios no, Dios no, eh, nuestro pastor nos ha enseñado que las enfermedades a nuestros hijos pueden llegar también por pecado de los padres. Entonces, nosotros lo nos revisamos y nos arrepentimos de todo pecado. Y entonces, al otro día, llegó la, eh, lo fuimos a la casa. Al otro día en la mañana, eh, el niño Eliseo amaneció con el ojo completamente sano. Gracias a Dios, por la gloria de Dios, le damos gracias a Dios por habernos dado a nuestro pastor principal, quien tiene eh, gran poder de Dios y por su manifestación de gran poder y por su pañuelo orado que ha dado a los pastores para que tengamos esa sanidad. Muchas gracias, hermanos. Dios los bendiga a todos. Este es nuestro testimonio. Le damos toda la gloria a Dios y gracias por todo. Amén.